bueno eh, vamos a ver no me ha contestado en absoluto lo que yo le había preguntado entiendo eh, por lo tanto pues bueno voy a seguir digamos a ver interesar interesar que es lo que dice el artículo 8 del estatuto orgánico del ministerio fiscal no es lo mismo que dar instrucciones interesar tiene que ver con solicitar y dar instrucciones es ordenar usted explica una cosa en el parlamento o dice que que cumple la ley, que usted va a cumplir la ley, pero la radio, al menos el otro día, dijo otra cosa. Y no sé si fiarme de su palabra, sino que le pregunten a la señora Madrigal. Ni en la Constitución ni en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se dice que el Gobierno pueda dirigir instrucciones escritas ni, evidentemente, tampoco verbales al Ministerio Fiscal. Eso ocurría en la dictadura, pero, por suerte, ha cambiado. La verdad es que este tipo de declaraciones ponen en cuestión su idoneidad para el ejercicio de su cargo, porque o bien revelan un profundo desconocimiento de la institución de la Fiscalía como órgano constitucional en defensa de la legalidad y del interés público, o lo que es mucho peor, desvelan cuál es su posición respecto a la autonomía de la Fiscalía. La Fiscalía es autónoma, pero además tiene que parecerlo, y declaraciones como la suya en absoluto ayudan a eso. Usted dijo lo que dijo y ahí está grabado, por más explicaciones que ahora intente dar sobre lo que dijo. Mire, no nos fiamos de ustedes. Recientes, recientes están todavía las declaraciones, perdón, las grabaciones del reprobado ministro del Interior, señor Fernández Díaz, diciendo que esto la Fiscalía te lo afina. O lo de la señora Sánchez Camacho adelantando información sobre la querella que preparaba la Fiscalía sobre el 9N cuando va usted y suelta que la Fiscalía es un instrumento a su servicio y que le pueden dar instrucciones. ¿Puede usted asegurarme que desde que usted es ministro de Justicia no le ha dado ninguna instrucción a la Fiscalía y que no se las va a dar al nuevo fiscal general? Y Esta idea que tienen ustedes de la Fiscalía de Subordinación al Poder Ejecutivo a nosotros nos da mucho miedo y más cuando, según dicen, uno de los retos más relevantes de esta legislatura es abordar la asunción de la dirección de la investigación penal por parte del Ministerio Fiscal. Gracias. Muchas senador Comorera. Señor ministro.